Toma. Mm, gracias, Martín. Mm, una tarjeta, gracias. De nada. En el video de hoy vamos a estar hablando de esto, de decir gracias en español. Vamos a enseñarte 10 maneras distintas de decir gracias en español. Así que quédate con nosotros. En el video de hoy vamos a mostrarte estas 10 maneras, vamos a darte ejemplos y quédate hasta el final del video porque tenemos eh, dos maneras extras, adicionales, que tenemos para ti como bonus. Así que quédate hasta el final. Sí. Bueno amigos, ¿cómo están? Como cada semana, mi nombre es Martín, estoy aquí con... Soy Hannah de Speak Better Spanish. Y como lo acabamos de anunciar, vamos a enseñarte 10 maneras distintas, 10 maneras diferentes de decir gracias en español, en español real. Y quédate hasta el final que vamos a eh, también incluir en la lista dos maneras distintas. Entonces en total, 12 maneras. Así es. Quiero recordarles que estamos aquí en vivo como en cada semana y que este video va a estar disponible en la página Facebook de Español Real y posteriormente vamos a compartirlo a través de YouTube, ¿verdad? Exacto. Bueno, sin más vamos a comenzar con la lista de hoy. Bueno, dar las gracias en español como acaban de darse cuenta es simplemente utilizar una palabra. Decir gracias, ¿verdad? Uh -huh. Bueno. Es una manera muy simple, pero si tú quieres tener otras opciones para expresar gracias, empezamos. sí Bueno, ¿qué te parece, Jana, si comenzamos explicando rápidamente antes de entrar a nuestra lista? ¿Qué quiere decir eh, dar las gracias en español? Agradecerle a alguien por algo que ha hecho... Por, esto. Al, por algo que te ha dado, uh -huh. por algún gesto, tal vez... Alguna acción, algunas palabras, algo así. Exactamente. Así que en estas situaciones reales, bueno, las personas, los hispanohablantes, damos las gracias. Uh -huh. Como eh, acabas de escuchar al inicio, Hanna, yo le entregué una tarjeta, ¿verdad? Como un obsequio. Gracias. Y ella utilizó la palabra gracias. Bueno, existen otras maneras de decir gracias en español así que vamos a por ello bueno la primera es decir mil gracias te, repi te repito una vez más mil gracias por ejemplo en qué caso podríamos decir mil gracias mm, por ejemplo si martín me invita a una cena yo puedo decirle a ah, mil gracias martín eh, por la cena elegante exacto es una manera digamos más fuerte ¿no? de decir simplemente gracias segunda manera muchas gracias también muchas gracias es más que gracias porque son muchas gracias en este caso es plural también se dice muchas gracias es para enfatizar que estás muy agradecido así que los hispanohablantes también podemos decir eh, muchas gracias ¿no? que es digamos más fuerte o más intenso que decir simplemente gracias uh -huh. tercera forma muchísimas gracias así es muchísimas gracias que es aún más que muchas gracias exactamente normalmente puedes decir muchas gracias o muchísimas gracias cuando te eh, quieres expresar que estás muy agradecido y quieres decir algo más que gracias. Cuando recibes algún obsequio, por ejemplo, o alguien tiene un gesto muy grande contigo. Sí. Por ejemplo, si tu amigo te lleva al aeropuerto a las 2 de la mañana, quizás dirías muchísimas gracias porque es un favor y también por la hora de hacerlo es mucho esfuerzo que ha hecho tu amigo. Exactamente. Normalmente se dice muchísimas gracias cuando eh, la otra persona, la otra parte ha tenido un gesto eh, muy grande y que le ha eh, exigido un cierto esfuerzo, ¿no? Un esfuerzo. Sí. Bueno, número cuatro, manera número cuatro, un millón de gracias. Un millón de gracias. ¿Repetimos? Un millón. De gracias. Así es. También esta manera es una manera de enfatizar, es más intensa de decir simplemente gracias. Uh -huh. Bueno, número 5. Estoy muy agradecido o, si eres una mujer, estoy muy agradecida. Así es. Esa es otra manera de decir gracias sin utilizar la palabra gracias, ¿verdad? Uh -huh. Así que esta manera número... la quinta manera es decir estoy muy agradecido uh -huh. o si eres una mujer decir estoy muy agradecida. Uh -huh. Por ejemplo yo, Martín, yo podría decir estoy muy agradecido. Exacto. Y, y yo podría decir estoy muy agradecida. Exacto. Número 6. Te lo agradezco. Te lo agradezco. También es una manera eh, formal, podríamos decir, decir te lo agradezco. O también se puede decir la otra forma. Se sí, lo agradezco. Es para usted. Exacto. Así que si quieres tutear a la persona, puedes emplear te lo agradezco. Mientras si estás dando del usted a otra persona puedes decir Se lo, agradezco. Se lo agradezco. Es lo mismo y en ambos casos es una manera formal de decir eh, gracias en uh -huh. español. Uh -huh. Si quieres saber más sobre esto te invito a ver mi video sobre usted y tú y sobre vosotros y ustedes podrán encontrarlo en, en YouTube, en el canal de YouTube Así si quieres saber más sobre esto, podrás ver este video, esta clase en el canal eh, de YouTube. Bueno, continuamos. Sí. Número 7. Gracias de todo corazón. Así es. Número 7, podemos decir gracias de todo corazón. O gracias de corazón. Muchas personas también suelen decir de corazón, simplemente o de todo corazón. También es una manera. Eh, muy fuerte, de decir gracias. Exactamente. <risa> Luego, número 8, Eres un amor. Sí, eres un amor, se puede decir. Por ejemplo, eh, imaginemos que tienes una vecina en tu, veci ¿no? en el, en tu barrio, en tu, en tu ciudad, en tu vecindario, y tú le haces un favor a tu vecina, como ayudarla, a levantar algunas cosas, por ejemplo, que son pesadas y la vecina te puede responder oh, eres un amor. Uh -huh. Una señora te puede decir oh, eres un amor. Quiere decir que te está diciendo gracias por ayudarme. Uh -huh. Luego la número 9. Qué amable. Exacto. Qué amable. Qué amable también es otra manera de decir gracias. Uh -huh. ¿No? Esto puede ser entre amigos, entre colegas, entre familiares. Si alguien tiene un gesto contigo, un gesto positivo que demanda esfuerzo, que quiere ayudarte o te entrega algo, puedes responder qué amable. Por ejemplo, si es tu cumpleaños y estás en un restaurante y el mercero te trae una torta o un pedazo de torta o pastel gratuito para tu cumpleaños, entonces tú puedes decir, wow, qué amable. Qué amable, exacto. Y eso nos lleva a la última manera de nuestra lista de hoy, la número 10 que también utilizamos la palabra amable, que es... Eres muy amable o, si trata de usted, es muy amable. Exactamente. Así que la forma número 10 de decir gracias en español es decir, eh, es empleando también la palabra amable en este caso es diciendo eres muy amable o es muy amable si se trata de una persona eh, mayor o una persona a la cual estás dando del usted uh -huh. bueno amigos esa es la lista del día de hoy eh, con 10 maneras distintas de decir gracias en español Puedes utilizarla todas dependiendo eh, del contexto, ¿verdad? Uh -huh. Es muy importante sí. que recuerdes, eh, número uno, el contexto, la situación. Número dos, a quién va dirigido, ¿verdad? Uh -huh. Si se trata de tu jefe, tal vez de una persona mayor, de algún vecino o de algún amigo con quien tienes más confianza, dependiendo de la situación, eh, puedes emplear estas 10 maneras. Uh -huh. Y por último, tenemos nuestro bonus. Sí, tenemos nuestro bonus. Bueno, como les prometimos en este video de 10 maneras distintas a, de decir gracias, vamos a incluir otras dos adicionales como bonus, como regalo para ustedes. Eh, bueno, ¿cuál es? A ver, la primera. No tengo palabras para agradecerte. Así es, no tengo palabras para agradecerte. Y eso sería algo muy, como muchas, muchas gracias. Es como muy fuerte esta expresión. Sí, muy fuerte. sí Normalmente lo dice una persona que se siente eh, muy agradecida, ¿no? O realmente... Como el siguiente nivel. Exacto. Un nivel más alto. Ajá. Así que una persona puede decir eso o también se puede escribir. ¿Sí? También eh, es importante decir que eh, dar las gracias en español también puede ser por escrito. Puede ser uh -huh. por una carta, también. puede ser por, al, email. por un, claro, un correo electrónico, un email o este, alguna nota. Uh -huh. Si le quieres dejar una nota a alguien puedes escribir. No tengo palabras para agradecerte. ¿Qué decir? ¿Puedes darnos un ejemplo de una situación en la que alguien usaría esta frase? Ah sí por ejemplo alguna persona eh, que te invita a quedarse en su casa ¿no? por mucho tiempo y tal vez tú no tienes ningún estás en una situación no lo sé ah, en una situación de que necesitas ayuda que necesitas que alguien eh, te dé algún lugar para quedarte y no tienes ningún sitio donde quedarte pues la persona te puede decir bueno me voy de viaje toma las llaves de mi casa quédate tienes comida tienes un lugar donde vivir por ejemplo, entonces, en ese caso... No tengo palabras para agradecerte. Exacto. Es una ayuda. Normalmente eh, se dice esta frase ante una ayuda o ante una situación de una gran ayuda. Uh -huh. Cuando una persona se encuentra en dificultad, etc. ¿no? Uh -huh. Por último, gracias totales. Bueno, esta frase lo dijo un músico argentino y luego en América Latina se volvió muy popular así que también quise incluir esta manera de decir gracias, es decir gracias totales y para un poco explicarte de qué se trata esto lo dijo durante un concierto al final del concierto imagínate, imagínate un músico al final del concierto mirando al público miles de personas y dice gracias totales bueno en este caso quiere decir gracias a todos ¿no? uh -huh. o gracias totales ¿sí? así que es una manera también mm, eh, particular ¿no? no muy común pero que la puedes decir y seguramente los hispanohablantes nativos van a decir wow conoces esa manera de decir o, conoces, o has escuchado eh, esa forma de dar las gracias así que también se puede decir eso sí, exacto bueno amigos eh, ¿Qué más les podemos decir? Gracias, ¿verdad? Gracias. O muchas sí, gracias. Muchas gracias por ver nuestro video de hoy. Y Tenemos dos anuncios y también vamos a regresar el siguiente martes a la misma hora aquí en Facebook o si estamos viéndonos en Instagram. Exacto. O en cualquier sitio vamos a estar en el mismo sitio a la misma hora el siguiente martes. Así es. Como cada semana, cada semana vamos a darte, vamos a traerte nuevos temas la semana anterior fue una expresión idiomática ¿verdad? costar Ajá. un ojo de la cara así que si no la has visto, eh, si te perdiste la clase anterior podrás encontrarla aquí en la página Facebook de Español Real Ajá. también en el canal de YouTube, en el canal de YouTube, es importante que estés inscrito, ¿no? que te suscribas ya que allí están todas las clases los Ajá, videos, muchas. las clases mucho, mucho material gratuito solo tienes que suscribirte y tendrás acceso a todo este material bueno, comenta debajo que, ¿no? escribe, escribe un manera. ejemplo, una frase usando una de estas expresiones sí, gracias, mil gracias muchísimas gracias, te lo agradezco estoy muy agradecido, etcétera etcétera Sí, muy bien. ¿Y los dos anuncios que tenemos? Sí, el club de conversación. Sí, ya está, ya, ya está lanzado y estamos con los estudiantes practicando cada semana las conversaciones y es muy útil, muy divertido. Y entonces vamos a abrirlo otra vez el siguiente mes para el mes de septiembre. Vamos a abrirlo para votar en el horario. Eso sería el 20 de agosto. Entonces menos de una semana se abre y luego el 27 de agosto vamos a abrirlo otra vez para inscripción. Exactamente, así que atentos, para atentos septiembre. para el mes de septiembre. A finales de agosto vamos a estar reabriendo Ajá. la inscripción para, para, el mes de para el mes de septiembre. Ya estamos con el club de conversación en este mes, ya comenzamos las clases, los alumnos están entrando. Ajá. Si eres parte de este club, también vas a tener acceso al grupo secreto del club de conversación en donde podrás enviarnos videos, audios, imágenes, siempre estamos interactuando. Preguntas, preguntas etcétera. etcétera. Así que es, una, es un grupo eh, más personalizado. Sí. sí, y allí conversamos mucho y el objetivo de este club de conversación es ayudarte a hablar a vencer tus mm -hmm. miedos mm -hmm. a que pases de ese estado pasivo en el cual solo escuchas español a ese estado activo en el cual puedas hablar y expresarte sin exacto, miedo Exacto, entonces si quieres más información y si quieres recibir los detalles para inscripción y votación uh, más tarde este mes puedes enviar un email a gmail.com podrás encontrar toda esta información aquí, arriba o debajo en la, en la descripción de este video, sea en YouTube o en Facebook siempre vamos a estar poniendo este correo para que nos escribas y de esta manera incluirte en el grupo de, de información, ¿verdad? Ajá. Sí, porque estamos enviando mucha información por correo respecto al club. Exacto. Y el segundo anuncio. ¿Sí? Ajá. ¿Recuerdas? Ajá. Este, este la academia de español real ¿Sí? que, que se va a lanzar esta semana entonces atentos que dentro de unos días martín se va a lanzar este programa y estamos muy emocionados será buena oportunidad para practicar tu español exactamente en muchas como muchas oportunidades todo todos incluidos en este esta academia. Entonces, Exactamente, atentos. así que atentos a lo que se viene, a los anuncios que vamos a ir dando, ya que vamos a ir a vamos a ofrecerte todas estas opciones para que tú puedas elegir la mejor para ti, ya sea uh -huh. la conversación los videocursos también que se vienen, la academia, así que atentos, estamos trabajando en muchos proyectos, muchos proyectos amigos, así que atentos, atentos a todo lo que se viene, siempre respondan, escriban, comenten y de esta manera siempre vas a tener acceso a poder apoderarte del español y a poder hablar sin miedo. Bueno, te saludamos, ¿sí? Gracias a todos por ver este video de hoy y que tengan un lindo día, sí ¡chao! Gracias, ¿verdad? Sí, gracias. Muy, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.